Hola. Estamos Olá, estamos hoje con más una entrevista exclusiva do canal do, do, do portal ComunicaSul. Tenemos aquí jornalistas brasileiros y e un um argentino para conversar con Andrônico Rodríguez, líder sindical cocaleiro indígena da Bolívia. Tenemos hoy yo, Vanessa Martina Silva, da Diálogos do Sul, Rafael Sanz, do Correio da Cidadania, Leonardo Vexel Severo, do Hora do Povo e Nicolás Onigues, Da CTA, Central dos Trabalhadores Autônomos da Argentina. Bien, eh, vamos a hablar con Andrônico, que é una liderança super importante do Trópico de Cochabamba. Vamos a conversar sobre a questão eleitoral, sobre perseguição a lideranças políticas, sobre a questão de su própria trajetória política. Ele es un um joven de 31 años, que tem una trajetória muy destacada na política boliviana. É, essa entrevista estará em espanhol y e por motivos de segurança y e también questões é, de, de locomoção neste momento na Bolívia. Andrônico participará conosco somente por áudio. Vamos colocar uma imagem dele. A entrevista será em espanhol, mas todo o conteúdo estará transcrito e disponível nos sites da Comunica Sul, Hora do Povo, Correio da Cidadania. É, e também outros parceiros aqui da Sul. Então, quando você estiver vendo essa entrevista, caso queira acompanhar em português, poderá acessar um de nossos sites e lá teremos todo este material. Bom, bueno, para começar, agora vou falar com Andrônico. Andronico, Andronico muitas graças por este momento, por estar falando aqui conosco. Es muy importante eh, que tengamos este espacio y ese, esa oportunidad de detallar un poquito para nuestra audiencia en Brasil y en Argentina lo que está pasando en Bolivia. Una cuestión que te quiero proponer ahí eh, para empezarmos es que Janine Áñez, que está en el poder, habla, se jacta de haber pacificado el país. Pero en noviembre hubo dos masacres desacaba e desencanta. E hoje há liderazgos perseguidos, alguns que han sido assassinados e outros que estão em exilio. Como está esta questão para vocês? E, incluso, me parece que, que você incluso, está com um tema no de segurança. Pode contarnos um pouquito eh, o que que está passando? Sí, muchas gracias. Eh, gran saludo a toda su audiencia desde el trópico de Cochabamba, Bolivia. A ver, eh, en noviembre del año pasado, lo que pasó fue precisamente eh, lo que la opinión pública y a nivel internacional se sabe, un golpe de Estado, se ha roto el orden constitucional, se ha usurpado el cargo de la presidencia y se ha tomado la administración del Estado por la fuerza con mucha violencia. Entonces, eh, a partir de aquello eh, se ha eh, aferrado eh, todo un grupo de la extrema derecha de Bolivia y obviamente para conservar el poder por haber tomado por la fuerza han tenido que eh, desfilar toda su rabia a través de las Fuerzas Armadas y la Policía cuando de manera pacífica las manifestaciones... Eh, bajaban del alto a la ciudad de La Paz o desacaban hacia la ciudad de cochabamba eh, han eh, interpuesto un escudo entre tanquetas y eh, armas de juego eh, contra el movimiento campesino que no tenía absolutamente eh, eh, nada, como ellos arguyen de que estaríamos armados, de que manejaríamos armas de último calibre, totalmente falso. Tienen un aparato de de comunicación y el cerco mediático impresionante a nivel nacional, que con mucha facilidad han hecho creer, incluso ante la comunidad internacional, de que entre nosotros nos habíamos matado. Es inconcebible, pues, ¿quién puede pensar que entre compañeros vamos a dispararnos o asesinarnos? ¿No? Entonces, eh, hay muestras claras, incluso la CIDH, alta comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, también han verificado en el lugar de los hechos, donde la balacera ha quedado secuelas, eh, más allá de generar muertes y heridas, también eh, a eh, propiedades, casas y algunas eh, estaciones de servicio, surtidores de combustible que eh, cerca eh, existen en Sacaba, ¿no? Y por supuesto también en Sencata La Paz. Entonces, a partir de aquello, estamos pasando, pues, momentos muy difíciles. Para lo peor, después de enero, eh, bueno, llega. La pandemia en marzo, a mediados de marzo, declaran cuarentena total y emergencia sanitaria. Y la práctica nos confina, es decir, estado de sitio. Claro, sabemos, es un mal invisible que azota al mundo entero, no solamente a Bolivia. Pero en Bolivia hemos tenido eh, la suerte... Eh, la mala suerte, yo diría, eh, de que un gobierno de facto eh, haya tocado administrar la crisis sanitaria en un momento tan delicado, ¿no? Declaran cuarentena total, declaran emergencia sanitaria, el gobierno feliz con militares y policías en las calles, amenazando al pueblo a que guarde cuarentena, que entre a su casa, a patadas, a punta de culatazos con armamentos. Eh, en las ciudades han obligado prácticamente a la gente eh, a que no salga de sus casas los primeros días de cuarentena. Entonces, eh, nosotros obviamente eh, hemos optado también por ese camino de primero la vida, primero la salud. Hemos aceptado con todo, con toda la responsabilidad que corresponde para precautilar la salud pública. Pero qué es lo que pasa, ¿no? Primera cuarentena de 15 días, después otra vez eh, eh, alargan cuarentena otros 15 días, después otros 15 días y así se pasa el mes de marzo, abril, mayo, se suspenden las elecciones Llega junio y los ascensos de, de la pandemia suben de manera exorbitante y los decesos fallecidos por la pandemia igualmente. Entonces nosotros decíamos, ¿de qué nos sirve entonces estar en cuarentena y este gobierno no está haciendo absolutamente nada? Hay denuncias de los médicos que han expresado bien claro de que no hay ni siquiera un guante, no hay ni siquiera un barbijo, ¿no?, el gobierno se está guardando porque la, presidenta, la señora Áñez, a la vez presidenta, supuesta presidenta transitoria y a la vez candidata, finalmente no se sabe qué es lo que está haciendo, si está gobernando de manera transitoria o es que está haciendo campaña política como candidata. Entonces no llegan ayuda en calidad eh, de donación eh, eh, que ha llegado a Bolivia, por supuesto, de otros países, tanto en especie... Tanto en dinero, tanto en materiales, no ha llegado prácticamente a las áreas rurales de ninguna manera ni siquiera un O sea, ¿qué hospitales estará eh, distribuyendo algún material de bioseguridad? En fin, eh, ya ha fallado al extremo prácticamente esta situación de la mala y pésima, eh, ma, pésimo manejo de la crisis sanitaria. Por eso nosotros hemos pedido. Mm -hmm flexibilización de la cuarentena y que el gobierno pues de una vez presente un plan de contingencia en coordinación con gobiernos departamentales y municipales, pero nada hemos estado proponiendo, en fin eh, más bien lo único que han hecho es at atacar a Evo Morales, atacar al MAS, a los candidatos yo, yo tengo en este momento a mi cuenta como cinco o seis procesos eh, penales ¿no? por sedición terrorismo, atentado a la, la vida, a la salud Infinidad de procesos que no tienen eh, asidero legal, que no tienen ninguna convicción eh, jurídica, pues eh, eh, todo, todo viene eh, digitado porque del Ministerio de Gobierno, del señor Murillo, lamentablemente la justicia se ha acomodado muy bien al poder y así están eh, prácticamente en su campo de batalla jurídica. La persecución sistemática hacia los dirigentes se están concretando prácticamente de a poco eh, a través de eh, viceministerio de transparencia, viceministerio de justicia, a través de algunos jueces y fiscales hacia los dirigentes. Hasta el momento, tantos meses de gobierno, lo único que han mostrado en la práctica es su odio, su racismo, su discriminación y culpar al gobierno eh, del presidente Evo Morales de todos los males que les pasan. No, imagínense compran 500 respiradores, primero llegan 170, hay un sobreprecio exorbitante de los respiradores, ni siquiera eran respiradores, resulta, resulta que son ventiladores y cuando la comisión averigua muy bien, ni siquiera son ventiladores, habían sido resucitadores cuando el paciente ya está a punto de fallecer o pierde algún signo vital para que haga resucitar. Y lo peor es que esos, esos pues, respiradores no sirven ahora, y hay millonaria eh, millonaria inversión que han hecho en eso casi eh, un porcentaje mayor de la mitad, eh, eh, han estado a través de los intermediarios queriendo aborcillar. Seguramente ya en varias compras han debido, eh, bueno, eh, hacer generar general corrupción impresionante y lo peor es que culpan a sus contrarios políticos. De esa compra de inspiradores estamos entre el hermano Morales, la hermana Gabriela Montaño, exministra, tanto Romero y persona, estamos involucrados. De la supuesta compra de los respiradores. Imagínense, de eso otro proceso también nos ha iniciado. Compran ahora de activos, igual eh, con sobreprecio. Compran agentes químicos en lugar de medicamentos para la pandemia, para deprimir al pueblo. Entonces, no es que porque seamos contrarios al gobierno, a este gobierno de facto, para nosotros todo está mal. Es que nada está bien entre sus aliados. Hay cuestionamientos y críticas de manera incesante entre ellos están prácticamente juzgándose, criticándose, condenándose, procesándose, entre ellos. Saben que está mal este gobierno. Eh, diputados, senadores y propios demócratas empiezan a remeter contra la señora Áñez y todos sus ministros. Entonces pues así está Bolivia, ¿no? Así está lamentablemente. Pésimo manejo de la crisis sanitaria, persecución sistemática. Jurídicamente están acallando a muchos dirigentes. Pero bueno, seguimos en pie de lucha. Lo que queremos es que la democracia y el Estado de Derecho retorne eh, a Bolivia y vayamos a, a definir nuestras diferencias en las urnas. Y el gobierno suspende y suspende y suspende las elecciones, después echa la culpa al Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente, los picos más altos de la pandemia se han hecho en función de la fecha de elecciones. Primero nos dicen en mayo va a ser pico más alto, después en agosto, después en septiembre, ahora en octubre. Así, de la manera... Eh, más eh, cínica, yo diría, se han hecho la burla eh, del pueblo boliviano eh, con el tema de la suspensión de elecciones. Hola, Andrónico. Mucho gusto hablar con vos. Eh, soy Rafael de Co Cogeo de Ciudadanía. Y bueno, recientemente el Pacto de Unidad. Eh, integrado por la Confederación de Campesinos, Confederación de, de Mujeres, bartolina Sisa, Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales y, Comun y Confederación de los Pueblos Indígenas, junto con la Central Obrera Boliviana, han paralizado el país en una manifestación que, que ha garantizado que las elecciones ocurran el 18 de, de octubre como data límite. Y bueno, a partir de eso vemos que el gobierno Áñez argumenta que no se necesitaban las movilizaciones, pues esta fecha ya estaba segura y, y bueno, y que los bloqueos y paros fueron los responsables por la muerte de 40 personas que, que no tuvieron acceso a medicamentos. Ahí te pregunto. Eh, ¿Qué comentas de todo este cuadro y, y en tu opinión qué es verdad y qué es mentira por detrás del discurso de Áñez sobre esta conjuntura? A ver, es eh, de verdad, eh, después de haberse conocido públicamente la tercera modificación, de manera arbitraria y unilateral de parte del órgano electoral el pueblo de manera espontánea ha empezado a protestar, ¿no? como trópico de Cochabamba hemos eh, anunciado de que inmediatamente el Tribunal Supremo Electoral se, eh, se trate, no en un plazo de 72 horas siendo elecciones extraordinarias por ser régimen especial no puede el órgano electoral de manera unilateral suspender por una resolución entonces, después la Central Obrera, obviamente, Única Interculturales, CONAMAC, han eh, declarado igual eh, a nivel nacional cabildo y de ese producto de ese cabildo, pues se ha dado un plazo igualmente, no se ha cumplido y por tanto se ha decretado movilización nacional. No, Hemos estado todos estos días, hace poco, levantamos eh, eh, entrando a un cuarto intermedio no significa que hemos levantado los bloqueos y todo tranquilo, terminó. Estamos en cuarto intermedio, lo que significa que cualquier momento a nivel nacional podamos eh, también movilizarnos o activar esta, este bloqueo general, de caminos de movilización general a nivel eh, nacional, porque eh, no hay ya confianza y credibilidad ante el gobierno. Y con estos bloqueos hemos identificado que el Tribunal Supremo Electoral no había tenido presupuesto para llevar elecciones. Con estas eh, movilizaciones y el bloqueo general, hemos identificado que sí faltaba medicamentos a hospitales, que sí se han apresurado en llevar oxígeno. Se ha descubierto que faltaba oxígeno a hospitales cuando, antes de las movilizaciones, ya se demandaba eh, oxígeno y nunca llegaba oxígeno a los hospitales. Incluso la importación de, de oxígeno de otros países, eh, oxígeno líquido, eh, ha sido eh, emitida a través de un decreto de 100 ya eh, a finales de, del mes de julio. Entonces, cuando, cuando el día de las eh, movilizaciones a nivel nacional está iniciando, el decreto de 100 se está eh, emitiendo. Entonces, imagínense, esto ha sido muy bien calculado y que ellos arguyen de que por bloqueos, en fin, hayan fallecido totalmente falso. Eso es. Es cosa perfecta del gobierno para arremeter contra los dirigentes, ¿no? Ha habido fallecidos, eh, del 100% diría, por lo menos un 40-50% es responsabilidad del gobierno, ¿no? De los fallecidos por, por la pandemia, por falta de asistencia médica, por falta de equipamiento y por falta de material de bioseguridad. No solo han fallecido pacientes, sino también médicos. Entonces, eh, totalmente falso, esto es una afrenta y provocación franca del gobierno hacia los movimientos sociales, Ahora ellos dicen eh, ser justos y transparentes, que están eh, con, contra los dirigentes que han llamado al bloqueo y lo criminalizan al bloqueo. No, eso está fuera de lugar, es una franca eh, provocación, nuevamente repito. Es muy probable que esto pueda generar otra eh, convulsión o inestabilidad en nuestro país. En una entrevista sobre su formación política ideológica Andrónico. Usted ha dicho que tiene como referencia, que se referencia mucho en la lucha de su padre como productor rural y liderazgo cocalero, y que recuerda mucho de la represión estadounidense. Ha dicho también que viste los soldados gringos hablando inglés con sus rifles y lentes de sol comandando la policía y los militares bolivianos explique un poco el significado de los cerca de 14 años de inversión del gobierno Evo en la soberanía nacional, en la seguridad pública, en el combate al narcotráfico y cómo ves el tema del gobierno Áñez, que podría estar convirtiendo el país en un narcoestado, como nos dijo Luis Arce en una otra entrevista. ¿Cómo ves eso? Sí, es verdad, ¿no? El 97, año 1997, gana ADN a la cabeza de uno de los dictadores más sangrientos y criminales de nuestro país, eh, Banzer, Hugo Banzer Suárez, como vicepresidente Puto Quiroga, actualmente candidato a la presidencia. Entonces, eh, por cuestiones de salud, eh, se aísla Banzer el 2000 y asume eh, a finales de 2000 y finalmente en el 2001 asume el vicepresidente y fallece el, el dictador. ¿no? Entonces, yo ya recuerdo muy niño el 2000-2001, por supuesto en la región del trópico de Cochabamba, eh, donde el denominado plan dignidad que ellos han propuesto ante el país... Eh, ahora que veo y se hizo muy bien sus programas de los gobiernos neoliberales de los años 90, ellos han presentado de manera eh, muy abierta, ¿no? como si fuese todo, todo normal, todo natural, el plan dignidad significaba coca cero y cocalero cero. No importaba eh, cuántos cocaleros fallezcan, no importaba, imagínense los derechos humanos, no importaba la vida, lo que importaba era que... Estados Unidos les certifique como eh, un buen alumno seguramente, como un buen eh, gobierno que se está portando ante, ante Estados Unidos y que la ayuda a través de USAID y a través de la DEA sigue llegando, no precisamente para la lucha contra el narcotráfico, sino para otros asuntos que ellos eh, sabían perfectamente cómo manejar. En maletas y maletas dinero, Carlos Mesa sabe perfectamente a qué se refieren los gastos reservados y la ayuda internacional que llegaba en qué realmente han invertido. Entonces, el tema de fondo no era lucha contra el narcotráfico, por supuesto. Yo he visto de cerca a los gringos que eh, caminaban todos los días en mm -hmm. 2001-2002 eh, prácticamente eh, por todo el sector del trópico de Cochabamba como de película, increíble, helicópteros por los aires, militares por tierra, en caimanes, movilidades extraños que ellos eh, exhibían todos los días atemorizando al, al pueblo, a la gente, entraban pateando putas, ¿no?, sin respetar siquiera eh, la intimidad, la privacidad, entonces total violación de los derechos humanos, ¿no?, total eh, eh, falta de respeto a la vida, ¿no? Asesinaban, morían gente aquí y allá, cuando la agresión forzosa significaba meter bala. Y en ese tiempo, y están los periódicos de ese tiempo, en su gestión de Tutu Quiroga, se registraba más de 30.000 hectáreas de coca solo en el trópico de Cochabamba. Ahora, con la ley general de la hoja de coca, hay apenas 7.000 hectáreas, imagínense la diferencia. ¿no? Entonces, si yo no sé qué lucha contra el narcotráfico... Eh, ellos, eh, ellos se mostraban ante la comunidad internacional cuando había más coca en ese tiempo y narcotráfico, sin duda ¿no? entonces, de ese tiempo para acá se ha venido, por supuesto, luchando peleando, ese movimiento campesino del trópico de Cochabamba el 2002 eh, finaliza su gestión, en 2013 el señor eh, Sánchez de Lozada que no apenas hablaba español, pero era presidente con todo el apoyo de los partidos tradicionales que ahora nuevamente son los mismos que están eh, como candidatos. Entonces, eh, eh, querían de manera franca y eh, de, de, de frente, pues, eh, desmantelar prácticamente todos los recursos naturales y empresas estratégicas del Estado, y estaban concretando prácticamente ¿no? la venta del gas por Chile a Estados Unidos, que tenía que ser nomás despedirse de los recursos naturales y muchas empresas estratégicas de estado en quiebra en manos privados entonces la gente empezó a eh, generar una revuelta social una revolución social para eh, pedir no solo eh, que eh, se anule ese contrato de gas eh, de venta de gas por Chile a Estados Unidos sino asamblea constituyente educación respeto a la vida derechos humanos definitivamente que la inclusión eh, del movimiento indígena de, la, de las naciones, de pueblos indígenas sea tangible, sea en la práctica y no solamente en discurso entonces se ha peleado definitivamente entre todos eh, los bolivianos para que se pueda lograr la asamblea constituyente eh, ya en 2004 en su gestión de Carlos Mesa el tema de la nacional, nacionalización de los eh, hidrocarburos igualmente en su gestión de Carlos Mesa no se atrevieron, mejor prefirió renunciar el señor Mesa entonces, eh, el hermano presidente nunca tuvo la intención de ser el hermano Evo Morales nunca tuvo la intención de ser presidente, nada. Él bien claro dice: No, si Mesa hubiera nacionalizado, si Mesa hubiera hecho todo lo que nosotros hemos pedido, Evo Morales nunca hubiera sido presidente. Claro, ellos nunca han hecho caso a la verdadera demanda del pueblo. Y por eso se ha empujado, se ha construido el liderazgo del presidente Evo Morales. Sí, eh, después de la renuncia del señor Mesa, pues asume eh, como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eh, el señor Eduardo eh, Rodríguez del CEN. Entonces, empieza en 2005, bueno, 2005 ganamos un 18 de diciembre, el 22 de enero 2006 asume como presidente, primer presidente indígena de la república en su momento, y un primero de mayo de 2006 nacionaliza los hidrocarburos. A partir de ahí empieza a cambiar la economía de nuestro país, y paralelamente anuncia la convocatoria de la asamblea constituyente hasta el 2009, logramos eh, aprobar nuestra Constitución Política del Estado, y el 2009 eh, se llama a, la, a las elecciones ya en el Estado plurinacional de Bolivia, y eso es nuestro presidente. Y empiezan los cambios de manera exorbitante y de manera eh, muy eh, tangible. Hemos visto infraestructura más de 10.000, ¿no? 10.000 eh, construcciones de infraestructura en, en por supuesto, en calidad de, de, de educación infraestructural, por supuesto, también en tema de establecimiento de salud, campos deportivos, en fin, industrias grandes que se han emplazado en tema de salud, eh, se ha trabajado bastante, por supuesto, también el SUS, que se ha implementado este último gracias producto al trabajo del de, de 2009, 2010. Entonces, eh, hemos eh, encontrado de niño a un país total inestable. ¿no? Yo en lo particular. Todos los días, nuestros profesores, lunes, martes, miércoles, pasaban clases, jueves, viernes se iban a marchar. Movilizaciones aquí y allá, pidiendo eh, el pago puntual de salarios. Aguinaldo, pidiendo derechos, pidiendo una y otra cosa, total inestabilidad. Hasta 2004. No, 2005, transición, 2006, 2007, empieza la estabilidad. Ya de adolescente, cuando presidente Evo Morales es posicionado, yo todavía en colegio, eh, he visto cómo la gente se, eh, se presenta, se identifica, cómo el presidente se presenta y la gente se identifica. La gente se llamaba lágrimas cuando el presidente Evo eh, se posicionaba. Entonces, yo ya de adolescente joven he visto eh, y he crecido en este proceso de, de cambio, total estabilidad, no hay conflicto social que vaya a perjudicar el desarrollo del país y muchos jóvenes... Tal, tal vez también por esto eh, de estabilidad social, política, económica, accesibilidad a todos de manera fácil, hemos quedado un poco adormecidos, ¿no? Un poco tranquilos, pensamos que toda la vida va a ser así y, y de repente llega el golpe de Estado, ahora eh, el que más sufre es el, el joven, el adolescente, ahora las clases se han, eh, eh, bueno, lo han clausurado, eh, imagínense prácticamente... El desempleo, la, el despido por mal manejo de la crisis sanitaria está de manera eh, eh, masiva de muchas empresas pequeñas y medianas, eh, no hay eh, clases ni en colegios ni en universidades, los que quieren, los que pueden, están pasando por días virtuales, eh, la salud local, descuidado en las áreas rurales, eh, a las provincias y comunidades, no ha llegado un solo barbijo hasta el momento. En el trópico de Cochabamba tenía, teníamos... Eh, e inaugurar en enero de este año el hospital de tercer nivel con todo equipamiento y de asignación de ítems. Hasta ahora se ha paralizado, no se ha concretado. Dos hospitales de segundo nivel en toda la región del trópico de Gortzamba tenían que estar funcionando al 100%, totalmente paralizado. Entonces, salud abandonado, educación no abandonado. Y ahora el tema del narcotráfico, supuestamente, el señor Murillo ha declarado guerra a los narcotraficantes y, y resulta que un funcionario narco aparece en un ministerio de Estado. Resulta que en Narcojet salen de aeropuertos oficiales. ¿No? Hay familiares involucrados de la señora Áñez que ya en la gestión del presidente Evo Morales se ha identificado que estaban pero muy bien metidos al tema del narcotráfico. O sea que no porque existe coca en el trópico existe el narcotráfico en el mundo, eso es totalmente falso. Quieren concentrar la lucha del narcotráfico solo en el trópico de Cochabamba Entonces... Eh, Ahora sí, se ve que eh, hay cierto, ciertos contubernios, dicen, o oh, ciertas eh, conversaciones. No lo decimos nosotros, no lo digo yo. El señor Dorado, el señor Felipe Dorado, que es diputado de la derecha, derecha, derecha, es de los demócratas. Él bien claro dijo. El señor Camacho, ustedes conocen tal vez al que ha encabezado el movimiento cívico. Muchos de ellos han expresado de que, ah, bueno, mire antes por lo menos en la gestión de Evo, de manera clandestina, salían avionetas, no sé qué, ahora de frente. Y el señor eh, Felipe Dorado, que es eh, diputado de la derecha, ha expresado bien claro, ahora este gobierno tiene no sé qué conversaciones, qué negocios, qué acuerdos con los narcotraficantes. Ahora sí pareciera que de verdad lo está convirtiendo en un narcoestado. Entonces, eh, así está la situación de nuestro país, Imagínense. Eh, en poco tiempo, de la noche a la mañana, en un 180 grados ha cambiado prácticamente eh, empresas eh, industriales como la planta separadora de líquidos, planta urea y amoníaco, planta nuclear de energía alimentaria, cloruro de potasio, el Mutum. Muchas empresas gigantes y gigantes han quedado paralizados porque simple y llanamente quieren hacer quedar mal al presidente Evo Morales tirando de empresas que no son estratégicas. Entonces, eh, allí está la situación de nuestro país, lamentablemente. Eh, nos apena mucho, pero bueno, estamos esperanzados de eh, recuperar la democracia para el pueblo. Eh, sí, hola, hola, hola, eh, te, te saluda Nicolás desde Argentina, desde la de Trabajadores de, de, de acá de, de nuestro país. Eh, vos habías nombrado recién que eh, el, el, el, los medios de comunicación tienen un sitio mediático para no, no, no comunicar lo que está pasando, o por lo menos transmitir la, la, la, la información y la realidad. Y en este rol, yo te quería preguntar: ¿qué importancia tiene la prensa internacional con los organismos internacionales en este proceso? No logré entender muy bien, perdón. Nico, puedes hablar un poco más alto porque está muy bajo el sonido. Ok. No, vos, eh, ¿qué tal? Primero saludarte y eso. primero saludarte eh, y con respecto al tema que vos hablabas que había un cerco mediático eh, en la prensa boliviana y la pregunta sería específicamente qué importancia tiene la prensa internacional como los organismos internacionales en este proceso y cuál es la necesidad, en realidad, del pueblo boliviano y qué rol se le pediría a, los, a, la, a la comunicación internacional como a los organismos internacionales en este proceso para ver si podemos garantizar o de qué manera podemos colaborar para que se pueda efectuar un proceso electoral. Ah, sí, sí. Yo creo eh, expresar realmente... Mi felicitación a la prensa internacional, tanto a organismos internacionales, eh, y agradecemos definitivamente su labor, su trabajo eh, en Bolivia, tanto desde otros países han estado haciendo seguimiento a lo que pasa en nuestro país. Eh, tiene mucho que ver eh, para que propios bolivianos, y la comunidad internacional sepa la verdad de Bolivia gracias a los medios internacionales y por supuesto a organismos internacionales, ¿no? Entonces, eh, no hay duda de que eh, el gobierno en nuestro país eh, eh, logró eh, su cometido, este gobierno de facto logró su cometido de romper el orden constitucional precisamente con un cerco mediático impresionante, Impresionante. Cada segundo no eh, dejaban de transmitir. Había una persona bloqueando una esquina, era Noticia Nacional. Habían dos, tres personas que estaban en las puertas del el o en las puertas de, de, de los cuarteles, era Noticia Nacional. O sea, imagínense cómo han logrado eh, generar condiciones para que... Eh, eh, mucha gente mismo de la ciudad pueda expresar el repudio hacia el presidente Evo. Ellos han empezado a inculcar un mensaje anti-Evo de, de manera impresionante a través de los medios nacionales. Entonces, eh, eso de alguna forma ha cambiado la opinión pública de mucha gente, la clase media en, la, en, en, en, en las ciudades, ¿no? Pero de manera oportuna muchos medios nacionales se han... Eh, eh, se han venido hasta Bolivia para ver de lo que está eh, sucediendo y mostrar la verdad. Entonces, hemos denunciado a través de diferentes medios internacionales lo que pasa verdaderamente en nuestro país. Y también hemos pedido de que se constituyan de manera personal eh, los organismos internacionales eh, concernientes a derechos humanos, ¿no? como la CIDH y la, el Alto Comisionado de eh, Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, eh, queremos pues a ustedes, ¿no? a través de ustedes, a otros medios... Pedir que sigan eh, informando la verdad de lo que pasa. Simplemente es lo que pedimos, ¿no? Que se transmita la verdad y que el mundo conozca lo que está pasando en su país y que no le mienta más a, al mundo entero, ¿no? Porque la señora Áñez, eh, frente a la, a la comunidad internacional, al MERCOSUR, cuando le preguntan cómo está la situación política de derechos humanos y de las elecciones en Bolivia... Ella dice, todo bien, todo tranquilo, las elecciones vamos a llevar eh, con cariño y alegría, el 6 de septiembre. Se compromete y los medios impresionantes reproducen aquí de que la presidenta, ¿no?, valorada por los presidentes de otros países, no sé qué, y resulta que a la hora de la hora lo modifican la fecha de las elecciones. Entonces, eh, hemos nosotros eh, en algunos medios anticipado y advertido de que es muy probable que el gobierno incida en el cambio de la fecha de elecciones. Hemos denunciado puntualmente. Pero bueno, eh, gracias a, a la prensa internacional, muchas cosas se han eh, eh, entrado eh, en vez que los medios nacionales puedan informar la verdad, la prensa internacional informó y ahora que las redes sociales son prácticamente eh, el medio de comunicación popular y diario de la gente, se enteran gracias eh, a ello y gracias a ustedes, ¿no? Entonces, eh, a continuar, ¿no? A continuar haciendo seguimiento mientras eh, estemos en pie de lucha, por supuesto, mientras que el gobierno de facto continúe en la presidencia, las cosas están muy mal, de mal en peor, peor con esta pandemia. Entonces, eh, lo único que pedimos eh, es que los organismos internacionales eh, realmente denuncien y puedan eh, eh, ajustar de que la justicia... Eh, sea eh, lo más pronto posible porque ya familiares heridos de lo que pasó en Sencata se acaba, se sienten desesperados y eh, desamparados por la justicia nacional de Bolivia y esperemos que se logre, tenemos entendido de que en septiembre nuevamente vamos a tener la visita de eh, los interlocutores de la CIDH y de Naciones Unidas de Derechos Humanos. y Esperemos que también los medios internacionales nos acompañen para esta segunda verificación y que se pueda eh, iniciar, pues, a nivel internacional, el, eh, el juicio de responsabilidades o eh, por eh, el proceso por crimen de lesa humanidad eh, a los generales que estaban a cargo, a la señora Áñez y a los dos ministros de defensa, tanto de gobierno. Entonces... Eh, eh, buen trabajo, valoro muchísimo el trabajo de la prensa internacional y de la comunidad internacional en cuanto a los derechos humanos. O a sea, continuar, que sigan acompañándonos y por supuesto eh, que transmitan la verdad eh, ante sus medios también, ante diferentes eh, plataformas o medios virtuales, ¿no? Van não está dando para ouvir. Oh, oh, perdão. Agora sim. Bem, eh, Vanessa, novamente, e pedimos que, se puedas deixar aí um mensaje para os eleitores e eleitoras que são bolivianos, que votam aqui em Brasil e Argentina, eh, que puede decir a eles em eh, este momento, em essas eleições tão complejas. Bueno, primero que nada, eh, mi respeto, mi felicitación y admiración a los bolivianos que viven en el exterior, no solamente en el Brasil, tenemos en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Suecia, en Italia, muchos eh, preocupados por esta situación de nuestro país, por la crisis política, social, sanitaria. ...más que propios bolivianos eh, en el interior de nuestro país... ...los más preocupados, creo, y hoy dijo... ...son los hermanos que están afuera de nuestro Nos llaman, preocupados en las redes sociales... Pro, ...pronunciamientos, que llegan protestas en contra del gobierno. Entonces, eh, lo único que nos queda es... Eh, eh, ...sumar fuerza, unidad sobre todas las cosas... ...a marcar eh, la diferencia nuevamente como movimiento popular, movimiento campesino, obreros, campesinos, clase media, profesionales, absolutamente todos quienes englobamos en el marco de esta o denominado instrumento político, vayamos a resolver nuestras diferencias en las urnas y, por supuesto, eh, unidad, sobre todas las cosas para recuperar la democracia, eh, la verdadera democracia que hemos recuperado. Entonces, hermanos bolivianos que están en el Brasil, a muchos hermanos y hermanas, eh, les conozco, por supuesto, han estado haciendo seguimiento en todo el proceso del golpe de Estado, algunos organizados en pequeñas comunidades, colectividades bolivianas. Entonces, estamos, eh, si están, si están empadronados de manera puntual, ¿no? No solamente ir, emitir el voto y eh, después irse, sino hacer control territorial del voto. Puede ser, yo veo, que el voto exterior pueda definir el destino de Bolivia. Vamos, tenemos un margen de casi el 3% del padrón nacional que representa el voto de los bolivianos a nivel eh, eh, de otros países. Entonces, mucha unidad, conciencia y unidad de hermanos bolivianos que viven en el Brasil, eh, a transmitir mucha fuerza desde allá a sus familiares. Eh, acá nada, nada fácil la vida definitivamente, eh, pero eh, estamos seguros y esperanzados de eh, salir adelante. ¿no? Entonces... Eh, mucha fortaleza, mucha fuerza hermanos transmitir desde acá también a todos nuestros hermanos que están preocupados de repente allá. estamos aquí de pie en pie de lucha y continuaremos eh, mientras eh, exista eh, la discriminación, la violación de los derechos humanos o la, o la injusticia social vamos a seguir en pie de lucha y por supuesto felicidades nuevamente, mucha fuerza y fortaleza hermanos, mucha unidad sobre todas las cosas nuevamente saquemos la diferencia eh, que, eh, nosotros eh, sí apostamos por la estabilidad y tenemos la convicción democrática y no como la extrema derecha apuesta por la violencia y apuesta eh, por grupos armados eh, como en noviembre del año pasado han roto el orden constitucional. Entonces estamos apostando para elecciones y mucha unidad nuevamente queridos compañeros y eh, hermanos y hermanas eh, bolivianos de, de, de Bolivia eh, a hermanos que están eh, viviendo en el Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas me gracias. Un gusto enorme, enorme hablar contigo y, y mucha suerte. Muchas bueno, gracias. Andrónico, muchas gracias y, y vamos manteniendo entonces... Muy bien, muchas gracias a todos que nos siguieron aquí. Muchas, muchas gracias a todos que estiveram conosco é, nesta conversa. Siga las redes sociais da ComunicaSul para é, seguir acompanhando essas entrevistas y e este trabajo que temos feito. Tchau, tchau, até más.